Todo lo que esté más cercano, aunque sea a largo plazo, pero da igual, todo lo que nos eh, tenga más potencial de aumentar la pipeline que nosotros generamos para venta, eso es lo que se produce. Y esto eh, entra en la parte, que luego si quieres podemos entrar más en detalle, de que todo el equipo debe entender el negocio. ¿vale? Porque esto muchas veces pasa que los equipos de marketing, sí. parece que somos el equipo creativo que, nos, que solo estamos pensando en rellenar de papeles los metros de las ciudades. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tengo conmigo un reincidente que ya se pasó por el podcast hace algún tiempo, en aquel momento eh, para hablarnos de contenido, marketing de contenidos para SaaS y, y cómo lo están haciendo muy bien en, en Databox, pero bueno, no contento con ese reto de estar en un SaaS que estaba creciendo mogollón, se ha metido a llevar toda la parte de marketing para el sur de Europa de Factorial, el bicharraco barcelonés. Bueno, él es Borja Prieto. Bienvenido, Borja, ¿cómo estás? Pues nada, un placer estar de nuevo aquí, Corti, y, y nada, dispuesto a, a contar lo que, lo que he aprendido en este año y medio desde la última vez. Y nada, eh, de verdad, un, gracias por, por la invitación. Gracias a ti por venirte, que mola, o sea, mola ver eh, sobre tu evolución, que te ha sido, pues, bien, empezaste, yo cuando nos conocimos estabas en Frogger, una startup que mola, que mola sí. mucho, ¿no? Pero eh, luego una star, un sas internacional, ahora te has venido a, a Factoria, que es uno de los grandes referentes. Eh, para, para quien te quiere ubicar un poquito mejor, vamos a enlazar y voy a referir un poco al, al episodio que, que tuvimos la otra vez, para, para no repetirnos, y entonces ahora lo que quería ya directamente un poco meterme al jaleo y decir, a ti un día te vienen los de Factorial a buscar, eh, eh, entras en un proceso y antes de entrar en Factorial, evidentemente tienes unas entrevistas y por lo que sé, te entrevistó el gran entrevistador español. Esa persona que cuando hace preguntas en las entrevistas, tú la estás escuchando y tiemblas por dentro. ¿Cómo es hacer una entrevista de trabajo con Bernat? Pues, bueno, has escrito muy bien un poco el, el timeline. Eh, básicamente eso, me vinieron a buscar... Hice el proceso normal y, bueno, llegó un punto en el que eh, fui a las oficinas de allí de, de Factory, bueno, de aquí de, de, de Barcelona, y nada, entré, me acuerdo que era un, no me acuerdo el día, pero era a las 5 de la tarde, en agosto o finales de julio, y salí a las 8. Eh, y las cosas como son, por, por dar un poco de spoiler, eh, o sea, mis piernas temblando, o sea, y esto no es broma, eh, fueron, yo creo que, en el sentido de entrevista, yo creo que ha sido la más dura, pero a la vez la que más me ha gustado esto te lo tengo que decir, eh, que he hecho en toda mi vida. ¿Y qué te puedo decir? Entrando ya más al detalle. Eh, la verdad que eh, fue muy dura en el sentido de muy intensa, pero no dura en el lado negativo, o sea, no, no, no quiero que la gente entienda que fue negativo que hubo falta de respeto, nada, nada de eso, sino que fue algo de, de entrar mucho al en detalle, de entender muy bien eh, o, al menos, lo que yo creo, en mi opinión, obviamente, eh, es de lo que él quería entender, Fernat, era como un proceso creativo, ¿no? O sea, era como, eh, uno, demostrar que no estabas vendiendo humo. Yo creo que esto es muy importante, que a veces, claro, tú te sabes mucho la teoría, ¿no? Sabes lo que tienes que decir y lo sueltas y para adelante, ¿no? Eh, y esto. Claro, normalmente cuando tú hablas con una persona que está en el C-Level, dices, bueno, esta gente ya no entra al en detalle, no está en el día a día, eh, no, te van a, no te van a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Pues Bernat sí, quizás no es un experto en todo, obviamente, pero mm, te, le gusta entender cómo eh, elaboras, ¿no? cómo piensas, cómo, cómo llegas a las conclusiones, cuál es tu... Sobre todo algo que le gusta mucho a él es el storytelling, ¿no? Cuál es, cómo, cómo formas, cómo creas esas historias, ¿no? Cómo, si vas a, a hablar de resultados o hablar de KPIs o hablar de lo que sea, cómo montas, cómo comunicas eh, esa historia y mmm, entra mucho al detalle. Al final, para entender realmente cómo piensa una persona, cómo está llegando a esas conclusiones, de dónde está sacando esos insights, o entiendes el detalle o, es, o, es, o, o, no, o no, nunca lo vas a captar. Bueno. Y él era, eh, fue alucinante. O sea, era mmm, hablar de un tema y te saltaba cinco preguntas. Pero cinco preguntas que dices que eran muy buenas. O sea, el, el tema de Bernat y por lo que me gustó mucho la entrevista fue que todas las preguntas tenían sentido. No eran preguntas banales o este tío me está haciendo esto porque me quiere vacilar o me quiere poner a prueba. No, no, no. Eran realmente preguntas muy interesantes y que hasta te hacía cuestionarte a ti mismo Cosas que quizás ni siquiera antes te la habías cuestionado porque nunca te habían, te habían hecho esa pregunta. ¿no? Y la verdad que el hecho de, de, de ir a esa entrevista con Bernat, yo cuando fui aún no tenía decidido si realmente quería entrar en Factorial o no, yo por mi parte. Y después de aquella entrevista era un, yo tengo que entrar aquí. O sea, eh, el, el, el, un buen trabajo que también hace él es transmitir ¿no? el, es, esa visión que tiene de Factorial. Qué es, lo que quiere qué, es lo, qué es lo que quieren conseguir con el proyecto, la misión, la visión, eh, los objetivos a largo plazo. Te lo cuenta de una manera que tu sensación, si lo sabes entender bien, porque obviamente esto no es para todo el mundo, pero si lo sabes entender bien y te interesa y te gusta, es pues como, vale, yo quiero mi, mi, mi, como mi puzzle, mi pieza del puzzle, de todo este puzzle, eh, y lo quiero hacer mío, y lo quiero hacer crecer, y quiero que sea mío, y yo quiero tener aquí un impacto. Y él lo sabe hacer muy bien esto que ya hablaremos luego más adelante de este concepto, eh, pero sin duda, la verdad, que, que, que eso por un lado. Y luego, por otro, el, el hecho de eh, calibrar tu, tus habilidades de liderazgo, ¿no? El, el cómo, eh, eh, cómo si, si, si te veo o no capaz de, de gestionar un equipo, ¿no? De liderar un equipo. Porque al final... No se busca, al menos en Factoria, la cultura. Yo creo que en muchas otras SaaS o empresas tecnológicas lo que no se busca no es un gestor de tareas, de alguien que mande qué decir, sino que sea alguien, no como pues, lo que estamos hablando, que sea capaz de empoderar, ¿no? que, que, que es el concepto este de Empowerment, eh, que sea capaz de transmitir ¿no? esta visión, esta misión, y que sea capaz de, a su equipo, darle estas pequeñas piezas del puzzle y que lo hagan suyo y que, y que sean capaces de ejecutarlo. ¿no? Entonces, fue una entrevista muy intensa, eh, pero he de decir que, que a mí me encantó eh, sí que es verdad que yo yo soy muy masoca en esto en este sentido entonces cuando me ponen un, un reto por delante y veo algo difícil más que eh, apartarme me, me acerco mucho más pero sí que es cierto que, que fue fue realmente la intenso. Seta, fueron de claro. tres horas sin parar yo no me enteré de las tres horas ¿eh? o sea uh -huh. nos veíamos ahí con y esto lo puede decir él que lo dijo en un podcast estuvimos ahí con la pizarra eh, uh -huh. hablando de métricas y estrategias bueno fue, la verdad, muy, muy guay. O sea, entrevista con Bernata sí. que hace barrita energética y, y bien de agua para pa sí. aguantar el buen sí, rato. sí, sí, sí, 100%, 100%. Eh, conectamos ya un poquito con esto. Entras en, evidentemente, eh, spoiler, eh, Borja supera antes de la entrevista, por eso está aquí hoy, Lopeta. Eh, ¿Cómo es luego esos primeros días, primeras semanas, primeros meses de incorporarte? Claro, es que Fatora crece muy rápido. Eh, y tú entras a generar a, a una posición relevante de generación de, re, de, de demanda. ¿Cómo son esos primeros pasos? Y, y, y si alguien es, nos escucha que está en una situación similar de que va a entrar a una posición relevante de generación de demanda en una empresa que crece tanto, ¿qué consejos le darías? ¿O qué has hecho tú? Sinceramente, eh, hay, hay dos como dos pilares. Una, la parte del negocio y el negocio en globo cómo funciona la empresa modelo de negocio y producto, ¿vale? Aquí englobo toda esta parte de negocio. Eh, y luego a nivel estratégico, táctico y demás, o sea, un poco entender el funcionamiento de lo que es la empresa. Y luego, por otro lado, el equipo. Sobre todo si vas a entrar en una posición, como me pasó a mí en mi caso, ¿no? Que cuando entré Factorial no era eh, para el sur de Europa, sino que era solo para España. Eh, y ya tienes un equipo, además el equipo de España siempre ha sido, y a, a día de hoy sigue siendo el equipo más grande eh, de marketing que tiene, que tiene Factorial. Eh, si ya vas a entrar a en una posición con un equipo establecido y que además están, como el, en el caso de Factoria, están muy unidos, tienes este pilar del equipo y para mí están, los dos son muy importantes, pero si tengo que elegir solo uno, te diría que el del equipo es el más importante. Porque al final, tú cuando entras, el hecho de que te acepten o no como manager va a marcar la diferencia. Eh, es así, o sea, esto, eh, siendo completamente transparente, eh, es así, funciona así. Si tú entras no te aceptan por muy bueno que seas no vas a durar porque no te quieren vale eh, y es así entonces para mí el mayor reto era este entró en un, en un sitio que nadie me conoce de los que estaban en el equipo nadie me conocía eh, venían de bueno de un periodo que no había habido manager y viene ido un poco todos un poco a no a su bola pero como no había managers se habían unido mucho para poder eh, sacar las las, las cosas y, y ejecutar la estrategia no entonces, claro, cuando entras en una situación así eh, o entras de primeras muy bien y haces que te acepten o, o es imposible. Entonces, yo para mí, lo primero que dije, y esto cualquiera de, del equipo que lo escuche lo, lo puede corroborar, fue yo he entrado aquí para trabajar para vosotros. Y esto en, me acuerdo en las primeras semanas, en las one to one, literalmente es lo que les decía, yo he entrado aquí para trabajar para ti, no al revés. Eh, yo estoy aquí para apoyar al equipo, para, si sí, de alguna manera guiar, pero para desbloquear en la situación que a ti te, te pueda desbloquear o en lo que necesitas ayuda o apoyo en lo que sea, pero ese es mi trabajo, trabajar para ti, no al revés, no, yo no soy tu jefe, ¿vale? No, no, uno que nunca me ha gustado la palabra jefe, pero aparte, siempre, desde el primer momento lo dejé muy claro, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer ni cómo lo tienes que hacer, aquí tenemos unos, unos objetivos en conjunto Vamos a eh, diseñar las tácticas y las, las estrategias para, para llegar a estos objetivos. Pero yo no te voy a mandar, ¿vale? Tú eres el owner de tu parte. Y esto a mí en, este, en esta ocasión me, me funcionó eh, y al final esto se consigue también liderando con, con mucha empatía. O sea, si tú entras en un sitio y por mucho que seas muy bueno y por mucho que incluso tuvieras razón en el sentido de, ¡guau, todo esto hay que cambiarlo! Si tú entras en un sitio con un elefante, en una, en, en una cocina, ¿sabes? Y, y empiezas a cambiar, a poner todo patas arriba, mmm, rara vez te va a funcionar. Rara vez te va a funcionar. Porque al final lo que estás causando es un... Eh, sí, sí, puede que tengas razón, puede que sean los cambios correctos, pero a veces, en este, en, este, en este caso, las maneras cuentan mucho y la forma y el saber y el, y el decir las cosas a la vez que demuestras que... El que tienes, a la persona que tienes delante le importa y que realmente estás empatizando, marca mucho la diferencia. Entonces, bueno, eso fue, sinceramente, eso es como mi claro. primer mes, mes y medio, eso fue mi como mi, mi marco de, de, de, de trabajo. Claro. Y a partir de ese mes y medio, ¿ya te planteas hacer cambios o, o has mantenido la estructura que había en, en, en el departamento? Eh, a partir del mes, mes y de medio, aprox, no me acuerdo exactamente, porque en Factorial siempre decimos que un mes es como seis meses, te lo juro, y yo al principio decía, va, que exagerados, no, no es, no es broma, es verdad. Eh, pero lo que más que hacer cambios en la estructura fue eh, tener muy claro el scope de, de cada uno, ¿no? Eh, dentro del equipo, yo cuando entré, conmigo éramos. Lo estoy diciendo de memoria, quizás me equivoco, eh, pero conmigo éramos cinco. Eh, y al final eh, lo que se hizo fue, vale cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, entonces en base a eso eh, establecer un scope muy claro, que todo el mundo sepa qué es lo que tiene encima de la mesa para poder tener foco, que al final esto es un poco lo, lo, la prioridad número uno ¿no? que, que cada uno en el equipo entienda eh, qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo pero además que tenga el espacio de poder hacer, ¿no? que esto es al final lo que te da, lo que te da el foco entonces, más que cambios, lo que se hizo fue un, eh, aclarar el scope de, de, de cada uno. Y esto, lo que sí que permitió fue ver dónde estaban los gaps. Para luego empezar a definir un poco el diseño del equipo ¿no? de cara a, a, a 2023. Eh, y esto lo empecé a hacer, pues si entré en agosto, eh, a partir de ese octubre más o menos. Es cuando empezamos a, un poco a, a definir todo este scope del equipo, dónde estaban los gaps que es cuáles eran las personas que tenían que entrar, cuáles eran los nuevos roles, etcétera, etcétera, en base a, a la estrategia, a los objetivos que teníamos, tanto para final de año como para, como para 2023. Claro. Y ahora con todo eso, después de ese proceso, ¿cómo, cómo os organizáis? ¿Cuáles son? Eh, bueno, ahora más has, has evolucionado, ¿no? Y llevas, eh, pero si quieres, en, en el rol de, de Head of Marketing de, de España o todo ese equipo de España, ¿cómo está organizado? Eh, organizado en el sentido de roles, o sea que los sí. roles que componen el equipo, R roles o mini equipos, no sé, no ¿cu sé cuántos sois también. Eh, eh, vale, ahora, cosas? bueno, ahora mismo o a finales de, de año éramos eh, siete personas, eh, puede que me equivoque, porque ahora lo tengo ahí en la cabeza, pero creo que sí, unas siete personas. Y básicamente eh, es un equipo para que la, la gente nos entienda. El, los equipos de marketing en factorial. Se dedican a generar demanda, ¿vale? Al final, para, para dar un, demos un paso atrás para que la gente entienda el negocio de Factorial, es, es un SaaS que los americanos lo, lo, lo categorizarían como sales led, ¿vale? La fuerza de crecimiento de Factorial viene del equipo de venta, ¿vale? Eso es así por el, por el tipo de producto, por el tipo de, de ticket que tenemos, no, no es un producto que a día de hoy, puede que en el futuro cambie, pero que a día de hoy, no es el típico product led growth, sino que viene de, de la, del propio equipo de, de ventas, ¿no? Del equipo comercial. Entonces, nuestro objetivo y nuestro desempeño como, como equipo de marketing es generar demanda, ¿vale? Demanda y, básicamente, yo siempre lo digo, ahogar en pipeline al, a, a los equipos comerciales, ¿vale? Eso es eh, el, el objetivo que tenemos en, en Factorial desde la parte de marketing. Entonces, eh, a partir de aquí... E intentamos tener, sobre todo en España, roles muy especializados en cada una de estas patas de, de generar demanda y de generar leads, etcétera, ¿no? Eh, pero para dar un resumen así en high level, eh, pues tenemos personas de SEO, tenemos managers de contenidos, eh, tenemos personas de social media, más, eh, pero más eh, enfocado a, a contenidos branded content, ¿no? Podcasts, newsletters, eh, todo esto. Eh, también tenemos una persona De partnerships de marketing ¿no? eh, Para hacer campañas de co-branding, co-marketing, etc eh, eh, Un técnico audiovisual Para tema de vídeos, para producir eh, Casos de éxito con clientes Etcétera, etcétera eh, Tenemos luego más Personas de contenidos, in-house Y luego freelance y demás eh, También, bueno Y ahora, esto pero esto es para De, de, de este año, vamos a tener una persona un community host, que va a ser básicamente la, la imagen y la voz de Factorial, en, en este caso en España, de momento no se lleva a otros mercados. Eh, pero bueno, básicamente para que el, el, el resumen de todo esto es un equipo que su, eh, su objetivo es generar demanda, ¿vale? Eh, comunicar, eh, crear un mensaje de marketing lo suficientemente bueno y atractivo para generar esta demanda en el mercado en el que estamos, ¿vale? y, en, mm. y, en el, y en el target audience que, que tenemos. Qué guay. Eh, ¿Y cómo os coordina esto? toda esta gente al final que hacéis eh, eh, como sprints semanales o cada X días? Eh, ¿Cómo, cómo en, coordináis los en marketing, no. En marketing no. Luego sí que te tengo que añadir que esto es, es lo que es el equipo de marketing, pero eh, que es, digamos, como local por cada mercado. Luego, el, dentro de también lo que es la estructura de marketing, hay varios equipos, que tenemos Growth, por ejemplo, eh, tenemos Product Marketing. Entonces, nuestro objetivo como tal, somos el equipo que ejecuta todas las iniciativas para generar esa demanda pero luego, eh, dependiendo de la iniciativa o si es más compleja o menos compleja, pues nos eh, coordinamos, colaboramos pues, con distintos equipos. Eh, product marketing, si es algo más relacionado con producto, eh, para saber comunicar la, la, la, la propuesta de valor de, de producto de Factorial o de las distintas características del producto, eh, con ventas, obviamente, al final, en, en este modelo de empresa, con ventas la, la relación tiene que ser eh, primordial, con Growth, eh, todo lo que tenga que ver con optimización del sitio web, eh, experimentación, etcétera, etcétera, eh, colaboramos eh, con el equipo de Growth. Entonces, eh, a, nivel, a nivel, luego, entramos al detalle de gestión de proyectos, no usamos Sprints, eh, sino que, eh, básicamente, el típico, la típica gestión de proyectos tradicional de... Tenemos ahí nuestro Notion, tenemos nuestras iniciativas. Dentro de cada iniciativa tenemos todas las tareas o fases de proyecto con cada owner y, y simplemente se van ejecutando, poniendo las deadlines, las timelines y, y, y, e ir haciendo, básicamente. Vale, vais, vais definiendo. ¿Y, y hay algún tipo de priorización, es decir, cómo sabes tú o cómo sabe el equipo. No sé si viene el equipo, lo coordinas tú, cuáles son las iniciativas donde hay que poner más foco, porque pueden yo sé, o aportar más valor o lo que sea. Vale, en, esto viene del input directamente de los objetivos de negocio. Al final, eh, bueno, cada equipo tiene sus objetivos y su forma de priorizar. ¿eh? O sea, growth prioriza de una manera que al final es más como tenemos muchas oportunidades porque al final growth eh, son experimentos entonces tienen como mil y un experimentos y al final pues tienen otro tipo de, de, de, de, de sistema para priorizar pero lo que viene siendo en lo que es el propio equipo de marketing de, de generación de demanda todo se basa en eh, cuán cerca está esa iniciativa de ayudarnos a llegar a los objetivos de negocio entonces todo lo que esté más cercano aunque sea a largo plazo pero da igual todo lo que nos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 pero que luego nos da igual, e iba a decir otra cosa, pero luego nos da igual eh, si vamos a tener retorno o no, eh, ¿sabes? A nivel, a nivel de negocio. Entonces, al final, esto a veces en algunas empresas es viable, ¿eh? en factorial, con unos objetivos tan ambiciosos eh, a nivel de negocio, eh, todo tiene que estar orientado a negocio, ¿vale? Dentro del espacio que tenemos en marketing para ser más o menos creativos. Entonces, básicamente nuestra forma de priorizar es esto: ¿eh? cualquier tipo de, de, de, de iniciativa. Todo tiene que tener el, el, el porqué. Si es algo que no va a ayudar ni a corto, ni medio, ni largo plazo a generar negocio, no se hace. Así de simple. Vale. Qué bueno. Eh, de aquí eh, varias cosillas, ¿vale? Me, me dejo seguir el tema de, de que el equipo de marketing eh, se queda ahí a lo suyo, porque es un, un temazo ahí que, por el que podemos da darle caña. Pero quería entender venga orientáis a negocio pero, pero pero pero a dónde lo lleváis no porque al final oye eh, son leads que entran en el pipeline son mql son sql es lo que lo que tú tratas de maximizar o, o, o tratas de maximizar hasta la venta y, y, y... porque claro al final el objetivo en, en donde definas el objetivo tiene sus perversiones y sus cosas buenas sí eh, te explico a nivel a nivel de negocio el equipo, de hecho, el performance del equipo eh, se, se mide con, con dos KPIs, que son completamente de negocio. Eh, la pipeline que generamos al equipo de ventas, literal, y luego el, el revenue que generamos. Obviamente el revenue no depende solo de marketing, pero eh, al final también te da foco para entender que esto funciona o no funciona. Y que evitas el que el equipo de marketing, todo su afán sea... Aumentar el volumen de leads por aumentar el volumen de leads, porque quizás esos leads simplemente no te no te repercuten en nada o son de muy mala calidad y al final no te están haciendo ningún tipo de negocio, pero sí estás haciendo mucho ruido, ¿no? Uh -huh. eh, no, aquí básicamente el performance del equipo es esto: pipeline que generamos el equipo de ventas y luego el revenue de toda esa pipeline que, que se consigue cerrar, obviamente, por, por parte del equipo de, de ventas. Eh, luego sí que es verdad que utilizamos un sistema de OKRs en el sentido de eh, intentar traducir estos objetivos de negocios eh, a objetivos más de marketing, ¿no? más que de la gente de marketing entiende, pero siempre con un enfoque de que si se consiguen o se alcanzan estos OKRs, Automáticamente tenemos que alcanzar los objetivos de negocio, no que esto que a veces, y esto lo he visto yo, por ejemplo, en, en otras empresas, que se alcanzan los OKRs y no se alcanzan los objetivos de negocio. Entonces, eso es porque ha, ha habido ahí un, un, un, un desalineamiento en algún lado eh, que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, básicamente, esto es, esto es eh, la cultura y la visión que se intenta, eh, digamos, como eh, cultivar en factoria, ¿no? Que, que, que tengamos esta visión siempre de negocio y que tengamos muy claro eh, por qué lo que estamos haciendo está teniendo un impacto o por qué no, para poder reaccionar y decir, oye, pues hay que iterar o hay que ir por otro lado o directamente, ahora esto no está funcionando eh, y lo descartamos y ya, ya volvemos a esto eh, otra vez, ¿no? En, en, en el futuro. Hablando de todo esto... Eh... ¿Cuáles son esos objetivos? Es decir, ¿cómo, ¿cómo de grande es el crecimiento que tenéis que tener a nivel de generación de demanda o de los números que, vale. que manejéis? ¿Qué nos puedes contar de ese crecimiento? A ver, te puedo contar eh, el, el... no te puedo decir los números literal porque entonces me echarán la bronca pero sí que te puedo decir que de 2021 a 2022, Factorial creció eh, por, un, un, por dos o más de un por dos eh, año tras año que ya si busqué los datos de facturación, que es, tiene que haber algo público por ahí de, de Factorial, eh, pues veréis que, que ha sido un, un reto. Y luego, básicamente, el, el objetivo de, de este año es hacer como un, eh, te diría que, por tres, casi un por cuatro, ¿vale? De un año a otro. Entonces, eh, bueno, eh, no, no puedo decir eh, los, los, los números como tal, literalmente, pero es un reto muy grande. Pero lo bueno es que a la hora de, gracias de, a, a, el, o sea, una de las consecuencias buenas de haber cultivado esta, esta, esta cultura o esta visión de ir al venta de negocio, de que todo el mundo, y además Factorial internamente, es completamente transparente, todos los datos financieros eh, son públicos, hay un dashboard que cualquier empleado de Factorial puede, puede entrar y ver los datos, eh, gracias a cultivar esta, esta, esta cultura, eh, donde quizás otras personas, otras empresas dirían estáis majaras. Aquí el primer día decimos estáis majaras o estamos majaras, pero a la semana, cuando ya empiezas a hablar, empiezas un poco a hilar, estrategias, tal, diseña, eh, y empiezas a diseñar al equipo ¿no? para, para cubrir los gaps que, que necesitas cubrir para eh, llegar a esos objetivos, pues el primer día dices eso, estamos locos, esto es imposible, no lo vamos a conseguir, pero a la semana dices. Vale, esto ya empieza a tener otro color y al mes dices, hostia, en el primer mes del año hemos, hemos conseguido objetivos, ¿no? Eh, esto es viable, ¿vale? Hay que darle caña, no podemos parar, no nos podemos relajar, pero es, es viable. Y entonces ahí es, no, no empiezas a ganar confianza porque no se trata de ir confiado, pero sí que se trata de ir con confianza, ¿sabes? Que, que hay una pequeña, eh, eh, es un pequeño matiz, eh, pero que marca mucho la diferencia. Y, y al final tienes un equipo súper motivado, súper unido, que dice a por todas y cada uno coge su, su como digo yo, como decimos en Factoria, ¿no? Su, su pequeña pieza del puzzle y vamos a por todas. Y al final los los, los objetivos se, se consiguen. Bueno. Con todo esto que has contado por tres, por cuatro este año, ole, eh, a por todas, okay. eh, me, me lo creo además porque, bueno, conociéndote a ti, pero también conociendo a Bernat y, y todo el equipo, sí. o sea... Sobraos, pero ¿cómo lo bajáis? Es decir, para ti, si sí, un por 3 por 4 negocio significa un por 3 por 4 en, en, en, en adquisición o, o al final. No, en revenue. En, en revenue, claro, pero. Sí. Eh, o sea, tú, tú te vas a por un por 3 por 4 en revenue, pero si te lo llevas a marketing, ¿cómo lo enfocas? ¿Voy a multiplicar por 3 por 4 la adquisición o voy a multiplicar por 2 la adquisición y voy a conseguir. Todo. al todo. final, cuando, cuando llegas a un punto en el que tienes que escalar de esta manera, es, es, es escalar todo, o sea, desde el diseño del equipo eh, piensa que ahora que ahora entremos, si quieres, más desde este, de este año, pero yo cuando entré, lo que te he dicho, éramos cinco conmigo, y ahora eh, sin incluir el manager del mercado de España, seremos eh, doce uh -huh. en seis meses eh, o sea, se ha más que doblado el equipo en, en, en estos seis meses ¿no? entonces al final, ¿esto cómo se aterriza? pues coges el, el objetivo al final de, re, de revenue y empiezas a decir, vale qué es lo que necesitamos para llegar ahí y al final es, es un todo o sea es un eh, obviamente eh, hay que trabajar el tráfico hay que trabajar las conversiones eh, no solo a nivel de adquisición sino luego en todo el proceso el ciclo de ventas eh, piensa que aquí en, en este tipo de empresas sales led eh, el equipo de marketing trabaja mucho con, con, con ventas entonces eh, marketing no solo es adquisición sino en todo ese ciclo de, de, de, de relación del, con el prospecto hasta que se cierra el, el, el, el deal, el negocio, uh -huh. eh, hay marketing tiene un papel muy activo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eh, aumentar eh, estas palancas de crecimiento de lead a demo? Y en la demo, cuando están en esa, en esa fase de negociación, evaluación del producto, ¿qué puede hacer marketing? ¿Qué tipo de, de contenidos pueden hacer? que acorten ¿no? esta, este, este ciclo de ventas para así aumentar el, el, el, el, el revenue ¿no? y cerrar más deals en menos tiempo. Entonces, básicamente se trata de identificar esta, estas eh, palancas de, de crecimiento en, en cada fase y eh, establecer las, las tácticas eh, necesarias para mover la aguja en cada una de estas palancas de crecimiento. Pero es todo. O sea, al final llega un momento que cuando estás escalando no, no pones... Eh, obviamente sí que le das más importancia a una cosa u otra dependiendo del mercado también porque hay mercados que por pues, su peculiaridad pues quizás le interesa dar prioridad a una palanca más que a otra eso es así pero al final siempre acabas tocando eh, acabas tocando todas eh, en un mercado como en España por ejemplo mmm, 100% o sea, al final eh, sobre todo es el, el mercado a día de hoy quizás esto este año cambia pero a día de hoy es el mercado más grande para para para factorial eh, entonces eh, llega un momento en el que tienes, con tocar solo una palanca no, no te sirve. Por eso también insisto en el diseño del equipo, cubrir eh, roles que hasta el día de hoy no teníamos para poder eh, tener un papel mucho más activo en, en, en esas áreas que quizás antes pues, no se le daban tanta prioridad. Claro. Esto que has dicho de, de, de, de marketing, relación marketing y ventas y sobre todo asistir a ventas en, en ese proceso es súper interesante porque a veces parece, parece como que aquí está marketing, eh, para y, y empieza ventas y sí. hay un, como un muro de hielo, que en muchos sitios hay un muro de hielo, que sí, es otro tema. por 100%. ¿Qué, ¿Qué tipo de, de acciones hacéis que, que ayuden a, a venta ¿Y, y cómo las ejecutáis? ¿Es material que le paséis al equipo comercial para que lo usen ellos? ¿Son automatizaciones que van en paralelo a los flujos comerciales? ¿Cómo, cómo lo enfocáis? Eh, es un poco de todo lo que acabas de comentar. O sea, básicamente nosotros cuando eh, eh, empezamos a trabajar en una nueva iniciativa, al final a nivel de marketing tiene dos opciones. Digamos como objetivos finales posibles Solo dos, uno es O queremos una pipeline, o sea ser mucho más En adquisición, o queremos acelerar La pipeline, obviamente Y todos lo sabemos, en, en un entorno B2B el, el ciclo de compra no es lineal No es empiezas En tráfico, eh, te registras Al trial, luego haces una demo Y luego hoy oh, mágicamente conviertes No funciona así, das mil vueltas ¿no? Entonces, claro, en esas mil vueltas hay gente que lleva puede estar en una pipeline de cualquier empresa un año, dos años, hasta que finalmente se cierra. Pero nosotros cuando hacemos estas iniciativas, todo lo que tenga que ver con aceleración de pipeline, siempre es de la mano con, con, con, con ventas. Porque al final, aquí la colaboración con ellos y la relación con ellos es primordial. O sea... Eh, si tú quieres acelerar un, un deal o un negocio que ya está en una pipeline, que ya, está, mmm, ya hay una relación con el prospecto, que ya hay un ejecutivo de cuentas, hay eh, un comercial tratando, eh, trabajando con ello, tienes que eh, encontrar la fórmula de alinearte y de lanzar y ejecutar estas, estas campañas o iniciativas eh, para que tengan un resultado. ¿no? Eh, pero sí, básicamente es crear contenido, eh, básicamente que su objetivo no es adquirir tráfico o uh -huh. generar una demanda inicial, sino es a asistir, a apoyar al equipo de ventas con ese material, con esos contenidos, con esos casos de éxito, llámalo X, eh, que permitan eh, acelerar el, el, el, el, el, el ciclo de ventas, ¿no? con, con cuentas específicas, porque el valor que tienen son muy altas, o eh, campañas más masivas. Eh, que, que ayuden al equipo de ventas. Pero siempre, y aquí es primordial, y yo creo que esto es, eh, no, es más incluso es más importante incluso que las propias tácticas o las propias iniciativas o, o lo que eh, hagas físicamente, que es el, el, la relación con el equipo de ventas. O sea, la relación con el equipo de ventas es, es, es, es siempre es complicada. No, no es mala, pero es complicada porque al final eh, eh, en un entorno así... Ellos tienen objetivos muy ambiciosos y al final eso es, eso es su objetivo y por mucho que tú le quieras hablar de campañas y de cosas creativas, pues bueno, sí, me parece muy bien, ¿vale? Pero mmm, al final, es entre comillas, les da igual porque eh, ellos lo que quieren es, es cerrar y seguir cerrando. Entonces, si una persona en esta posición es capaz de eh, eh, tener una muy buena relación con el equipo de ventas y promoverla, eh, tiene media, media batalla ganada, 100%. ¿Y cómo se mantiene esa relación? Pues lo dices tú, porque al final hay... El objetivo final es el mismo, pero, pero sí. siempre hay como puntos intermedios donde está todo desalineado. Pues aquí te, te, vengo, te vuelvo a coger la palabra empatía que te he dicho al principio, cuando hemos empezado. Eh, pero para mí, eh, ahora, en, llevando el área del sur de Europa y antes solo en España, es lo que a mí me permite tener una relación muy sana con con el director de área de ventas, con el, el director de, de, de, de, de cada mercado de, o el team lead de, de, de, cada, de cada mercado, básicamente, eh, es ir siempre con empatía, nunca enfrentarte, o sea, obviamente, sobre todo, entender tu lugar, o sea, entender tu lugar en el sentido de no tú personalmente, sino en este caso, entender tu lugar como marketing, como, como, como eh, equipo, ¿no? Y aquí en este caso, en Factory, algunos, en otras empresas que el crecimiento viene del equipo de ventas, tu, tu, tu posición como marketing es, tú estás apoyando marketing, no al revés, o sea, ventas, no al revés. Y esto y a veces no se habla por, por propio ego no o, por, o propio orgullo, pero es lo que hay, o sea, quiero decir, eh, tú como marketing en esta empresa existes, porque nutres a ventas ventas es quien realmente trae el crecimiento sí obviamente con tu ayuda ahí está con tu ayuda no pero no es al revés ventas no ayuda a marketing marketing ayuda a ventas entonces eso es primordial o sea 100% eh, una vez entiendes esto te ayuda mucho porque te permite empatizar con la persona que tienes delante y en vez de enfrentarte, ponerte enfrente y decir, no, es que esto es tu culpa, o es que esto lo hemos hecho así, está bien y marketing es de puta madre y tú eres lo peor. No, lo que te permite es empatizar, entender, ponerte de, tu, de su lado y entonces eh, y eso, por un lado, te permite llegar a caminos que quizás en, en, en otro momento tú no habías eh, valorado o ni siquiera los habías visto. Y por otro lado, haces que la persona que tienes al lado o, o, o, o la persona de ventas, el, el, quien sea, te escuche. Porque si tú vas de primeras eh, con el escudo puesto no te va a escuchar. Entonces, en el momento que alguien deja de escucharte, por mucho que tú lo digas, por muy buenas ideas, por muy lo que sea, eh, eh, no, no te va a servir absolutamente para, na para nada. Esto también, obviamente, tiene que ir emparejado con cuando tienes que apretar tienes que saber cómo apretar o sea porque a esto es así a veces y, y esto es un, es un es una montaña rusa a veces al igual que te aprieten a ti tú tienes que apretar pero cuando tú aprietas no puedes llegar y decir oye mmm, que es que no estáis haciendo nada o que esto no está funcionando no porque uno que no estás entrando con esa empatía ¿no? que estamos hablando y dos, que lo vas a conseguir pues lo que estamos hablando, que no te escuchen. Entonces, eh, estoy un concepto eh, que si a alguien le interesa que lo busque, creo que a ti te lo comenté hace poco en Twitter, se llama Radical Candor, que es básicamente eh, saber dar este feedback, saber apretar pero de una manera que a la persona que tienes delante le demuestras que, bueno, vale, sí me está apretando, pero no no, no es un capullo o una capulla, ¿vale? Sino que me está apretando con, con cierta empatía. Esto es muy jodido. Yo creo que aún no lo tengo dominado, pero es algo que, si hablamos de soft skills, a la hora de mejorar relaciones entre equipos, eh, especialmente en este caso con ventas, es, es sin duda un, un, un must. Eh, es súper importante, aparte de esta parte de feedback, que entre marketing y ventas, porque por lo, por lo general suele pasar que, que o sea, hay perfiles de marketing que son muy buenos ¿no? en generar un poco de, como de awareness, eh, uh -huh. luego ventas suele ser muy bueno cerrando, pero por lo general, no sé si os pasa, si, existe un gap que es la generación de la relación con el cliente, o sea, ese, ese punto intermedio donde hay que calentar que es, es muy complejo y a veces se queda medio camino entre marketing y ventas uh -huh. y hay que cubrir. Y yo creo que ahí los dos pueden aportar sobre todo una conversación ventas porque entiende mucho mejor a lo mejor la necesidad concreta del cliente y marketing porque es más relacional O sea, los perfiles de marketing somos menos agresivos quizás no no necesitamos cerrar mañana sí. y somos más de oye que el cliente esté contento y, y ese balance esa tensión tiene que suceder yo creo para, sí. para llegar a un punto de equilibrio sí yo esto eh, siempre lo digo eh, tanto por Parte de ventas, que obviamente en, en un equipo de ventas va implícito porque están todos los días, día a día, en, eh, hablando con, con posibles o potenciales clientes o, o incluso eh, cli eh, empresas que ya sean clientes del, del producto, de la empresa. Pero eh, por el lado de marketing, yo siempre lo digo, o sea, tener este conocimiento eh, real de entender que detrás de todos estos números que tenemos en nuestro dashboard hay una persona que tiene un problema y que Factorial con su producto, o Factorial o la empresa que sea, eh, soluciona ese problema con eh, las soluciones que nosotros tenemos, eh, esto es primordial eh, y hay que poner cara a estos problemas, ¿no? Entonces, una práctica que hacemos mucho en, aquí en Factorial es eh, usamos gong para las llamadas de ventas, eh, escucharte las llamadas. o sea eh, no, no no es que sea algo que se haga de forma regular por religión, sino, oye, si tú tienes que hacer un research porque, yo que sé, vas a hacer un webinar de una temática no eh, y tienes dudas sobre si esto es mejor o, o cómo puedes hacer el approach de esta temática, cómo, puede, en fin, cómo puedes elaborar esa narrativa ¿no? de, de esa pieza de contenido, eh, el, el equipo en, en general, los equipos de Factorial, pues managón se escuchan las llamadas. Y, y intentan ver, ¿no? Eh, o sea, escuchan las llamadas que han tenido el, el equipo comercial con prospectos que están teniendo ese pain, ¿no? Relacionado con, con lo que se va a hablar en, en esa PC de contenido, ese webinar, llámalo, ponle el nombre que quieras eh, Y esto te da insights de primera mano de, oye, y patrones que de otra manera en un dashboard de analíticos o de Hasp o de la herramienta X no lo vas a ver. entonces pues aquí es donde está esta parte cualitativa. Que, que muchas veces en marketing en marketing falla y solo nos eh, centramos en, oye, que en vez de 900 leads necesitamos 1.000, ¿sabes? Claro. Yo, yo que no conozco esta, esta herramienta, eh, se, ¿se etiqueta? Es decir, una vez que está grabada la llamada, ¿se etiqueta los pesos? Es decir, ¿cómo voy a buscar luego ahí? ¿Me tengo que escuchar muchos? Sí, muchas, se, o, se, o se etiqueta utilizar? y luego se hacen fragmentos eh, en base a lo que se ha ido hablando en, en la llamada. Yo tampoco soy muy experto de Gong, ¿eh? o sea, es la primera vez que lo he usado aquí en, en Factorial. Pero eh, al final tú, tú puedes acceder como a las llamadas en, en base a, a, a lo que se ha comentado y cómo se ha categorizado. ¿no? Tú, tú puedes encontrar fragmentos y también como, como categorizados por sentimiento. ¿no? Si es un sentimiento algo más negativo o más positivo, pues también lo puedes, puedes encontrar este tipo de, como de clips de la llamada para poder ver ese, ese momento exacto. ¿no? Eh... Y luego, bueno, el equipo comercial también puede como sacar clips manualmente, bueno, la verdad es que es, es una herramienta muy, muy, muy potente y, y a la hora de sacar, a menos por parte de marketing, a la hora de sacar eh, estos datos cualitativos o, o estos, eh, digamos, eh, insights más cualitativos directamente de la boca del, del, del potencial cliente, es oro. 100%. Me ha me parecido muy buena. O sea, la, por eso te he preguntado, digo, voy, voy a profundizar para ir seguro saco <risa> cosas. Eh, Luego, todo esto, eh, ¿usáis algún CRM, entiendo, para unir eh, la actividad de ¿qué usáis y cómo lo utilizáis y, que, y, y que, cómo le sacáis chicha? Bueno, nosotros en, en, en Factorial es Haspot, o sea, es como la fuente de toda la verdad. Eh, y básicamente ahí está toda la, toda la actividad, tanto por parte de marketing como por parte del de, de equipo comercial como de, de otros equipos. O sea, Hasbro para nosotros es como la Biblia. Vale, ¿y, ¿y algo que tú hayas aprendido, algo algo importante? Eh, ¿Usando haspot te refieres? Sí, o en, la, en, la, en esa relación con el cliente, sobre todo pensando en... Claro, una cosa es atraerlo, pero como tu objetivo llegaste a revenue. Es decir, ¿qué cosas has estado tú aprendiendo para maximizar ese llevar el usuario desde que me conoce a acercarlo a la parte comercial para tener más éxito? Eh, ¿Te refieres? O sea, eh, más que el, puramente el CRM, iniciativas que, que, que hayamos hecho y que haya aprendido en, en base como a, a, a cortar ¿no? este ciclo de ventas. Eso es. Pues sinceramente. Eh, Por pues no entrar mucho al detalle en el sentido de, de no alargarme demasiado y de no aburrir a la, a la gente, te diría eh, que lo resumiría en segmentación y personalización, pero a escala. O sea, realmente identificar qué subsegmentos tienes eh, eh, dentro, de, dentro de tu cliente ideal o, de, o dentro de tu target, porque al final no todos tus clientes son iguales cada uno tiene sus, sus peculiaridades. Entonces, si eres capaz de identificar esto, eh, ahí es donde está la chicha. Realmente, ahí es donde está la chicha eh, en el sentido de que te va a permitir que tu mensaje, el mensaje que quieres comunicar por parte de marketing, se adapte mucho más a lo que realmente el, el, el, ese lead o, o esa persona quiere, quiere leer, quiere escuchar, quiere que le digan. ¿no? Eh, esto es algo que cuesta mucho hacer eh, a escala en factores estamos, estamos en ello pero sin duda hoy en día donde eh, ya solo por producto es muy difícil diferenciarte porque es así eh, el, el, el cómo comunicas y el cómo transmites eh, eh, ya no solo la propuesta de valor a nivel de producto sino la imagen de marca uh -huh. eh, que tú también tienes como empresa es, es esencial y yo para mí, sinceramente, algo así que te destacaría es esto. O sea, segmentación a saco eh, e hiperpersonalización, 100%. Y en esta línea, ¿cómo sabes eh, las variables que necesitas y las estás recogiendo todas? pero Es uno de los grandes retos no de la segmentación, el, el sí. encontrar por, cómo tengo que segmentar y cuál es la info que sí. necesito para segmentar bien. Pues, sinceramente, al final... Eh, y esto no solo de Factorial, al menos en mi, en mi, en mi experiencia personal siempre ha sido así y, y hasta ahora a mí al menos me ha funcionado a la hora de, de, de, de, de, de, de gestionar ¿no? la, la estrategia y demás. Y es que cuando llegues a un punto en el que tú quieres hacer algo y no puedes hacerlo porque te faltan datos, entonces en ese momento empiezas a, a recogerlo. ¿Por qué? Y, y claro, me puedes decir, ya, pero entonces no tienes histórico te jodes, o sea, quiere decir no, no, no, no es por decir? No es te jodes porque ya está es que si intentas abarcar e, e intentar cubrir cada casuística posible antes de que eh, ocurra eh, eh, parálisis por análisis o sea, no haces absolutamente nada y aunque lo consigas te digo yo que habrá algo que no cubra, entonces eh, y en Databox yo hace lo mismo en Frogt hace lo mismo eh, nosotros empezamos a hacer y, y cuando veamos que, que queremos hacer algo y tenemos un blocker en el sentido de, oye, esto no podemos porque nos falta este dato o no estamos, eh, eh, no estamos teniendo esta información, por lo cual eh, no lo podemos hacer, eh, a partir de ese momento se hace, se empieza a, a obtener esa información de la manera que se pueda y, y a partir de ahí se empieza a utilizar. O sea, es así. Básicamente, crear el problema... Eh, para tener luego la solución, no intentar tener una solución para un problema que quizás ahora ni existe y ni siquiera sabes si va a existir, ¿sabes? Si estás eh, invirtiendo esfuerzos, recursos y uh -huh. tiempos para algo bueno que tú crees que puede surgir y luego quizás sí, quizás no, pero es un tiempo que ya has usado y has invertido y, y probablemente si no tienes ese problema lo hayas gastado, ¿sabes? para nada. Eso es, y si no, ya, ya habrá tiempo para solucionarlo, ya te estrujarás Correcto. la cabeza para solucionarlo Correcto. Por por eh, nos has contado pues eso, cositas que, que trajáis esta segmentación y personalización, ¿no? Más, más para afinar, pero a, a, a nivel de adquisición pura, ¿qué cosas son las que mejor os funcionan ¿no? para, para nuevo usuario? Pues sinceramente, eh, a nosotros eh, en, en, en general en el sur de Europa, eh, el, bueno, te voy a decir, en, en España, obviamente, todo lo que tenga que ver con el branding es, es algo que se ha trabajado mucho. Es verdad que siempre ha sido muy largo plazo, pero el hecho de tener una imagen de marca fuerte en, en España ha ayudado mucho. En, obviamente la empresa es española, eso tiene un, un, un plus, pero es algo que, que ha generado un negocio directamente a Factorial. O sea, el hecho de invertir fuertemente en, en la imagen de marca, en, en generar un, un estilo único, una manera de comunicar, un tono de voz, todo esto, todos estos componentes de, de branding que al final, están eh, incluidos en cualquier comunicación que hagas y cualquier iniciativa que hagas mm, si, si, si lo haces bien, al final tiene, tiene este impacto ¿no? Y sí que es verdad que es un impacto a largo plazo Pero yo te puedo decir que es algo que, eh, aunque a veces es muy difícil de medir Porque puedo decirte que es casi imposible de medir el, realmente el impacto del branding eh, A nivel negocio, a nivel revenue eh, Es algo que yo lo comparo con otros mercados y, y se nota un montón Se ha un montón Luego, fuera de lo que es el, el, el propio branding, eh, a nosotros nos, nos, siempre nos ha funcionado muy bien, desde antes de entrar yo en Factorial, todo lo que es eh, los contenidos. Al final, por el tipo de sector, eh, es un sector donde hay unos pains muy grandes, eh, que la gente busca información y, y al final Factorial lo que está haciendo es convertirse en el referente, ¿no? de, de, en este caso de recursos humanos, eh, para, para, para, para, para este tipo de usuario. ¿no? Eh, entonces todo lo que sea crear un contenido educativo eh, que te inspire para los desafíos que tienes en tu día a día eh, es, digamos, el, el principal la principal palanca que, que nos ha traído la, la adquisición que tiene Factoria a día de hoy. Te voy a meter un menegenal ligado con esto. Es que claro, el otro día escuchando, lo bueno de, de entrevistaros es, y, y con la presencia de Bernat y yo dije, como dicen muchas cosas, pues puedes conectar. Y el otro día en una tertulia le preguntaban a, a, a Bernat eh, si volviera a empezar, si, si levantaría tanto dinero y tal. Y venía a decir algo así como que si empezara de nuevo, que, que no levantaría pasta. Tú imagínate que te llega Bernat en un universo paralelo, ¿vale? y te dice, venga, te ficho en Factoria, pero pues que aquí no, no tenemos inversión y arrancamos. ¿Qué dos o tres cosas harías tú en adquisición? Día, eh, día uno, día dos, día tres, los primeros días para arrancar un motor de, de crecimiento en, en una compañía así. Vale, te voy a dar un paso atrás eh, para darte contexto y de este contexto. Eh, teniendo en cuenta que a día de hoy en un marketing B2B eh, hay, muy, bueno, hay muchos pilares, ¿no? pero yo identifico dos, eh, sobre todo en B2B, que, que son los principales, que por un lado tienes generación de demanda, que es, esta, este concepto está como muy prostituido porque como se usa como para todo, y luego tienes lo que es el, lo tradicional, el, la generación de leads, ¿vale? El lead gen. Pero para mí son, son dos cosas distintas, ¿vale? Eh, yo, si empezara hoy, en plan llevo el marketing de factorial de cuando empezó eh, eh, con, con, con, pero obviamente que el producto sea el mismo, yo te diría, me olvidaría de ir a full a por lead gen e iría a full a por generación de, de, de demanda. ¿Por qué? Porque al final, cuando tienes los recursos, uno, cuando quizás no tienes inversión, cuando no tienes un equipo tan grande y cuando no tienes eh, tantos recursos, valga la redundancia, eh, donde tienes que poner el foco es donde está la pasta Es así Entonces haría Todas las iniciativas En las que yo de manera orgánica eh, Pueda influir en el tipo de audiencia que me va a ver ¿Vale? ¿Y eso cómo lo consigues? Eh, para mí Dentro de lo que es generación de demanda eh, Puede estar eh, un webinar muy nicho, o sea, en, un, en una temática muy concreta. ¿Por qué? Porque un webinar, muchas empresas, la mayoría de las empresas lo utilizan como, bueno, como, como otro punto de generación de leads más. Pero si tú ese webinar lo coges, lo montas, lo montas bien eh, y lo haces como exclusivo y solo invitas a las cuentas que a ti te interesan, ahí estás generando demanda. Porque no es un marketing masivo, es un marketing mucho más one to one. Y esto te lo enlazo con campañas de account-based marketing, que es algo que, eh, bueno, ya en otra charla te comentaré más resultados porque ahora en, en Factorial estamos empezando a hacer. Pero eh, todo lo que sea con base marketing, el hecho de hacer un marketing mucho más personal, que aquí es donde entra la eh, personalización, quizás no es tan a escala eh, porque el volumen no es lo importante, sino lo, lo importante es eh, el, el, el ticket. ¿Vale? Promedio que te puede dar esa cuenta y, y, el, y, el, y el, eh, la capacidad que tengas de, de llegar a tantas cuentas de una manera tan personal, ¿no? Pero esto es la, la manera de generar demanda, ¿vale? Elegir tú a por quién vas. De distintas maneras, de distintos canales de distribución. Puedes tener un podcast donde... Eh, pues estés hablando ¿no? con, con un potencial cliente Y esto ha ocurrido o sea, Yo conozco casos en los que gracias al podcast tú invitas a alguien al podcast viene al podcast Y luego si alguien se convierte en cliente Esto es así y ocurre No digo que, que ocurra siempre Pero es otra manera de generar demanda ¿no? y, de, y, de, y, de, y de generar esas relaciones Con esos potenciales clientes Entonces si me preguntas esto Yo te diría que que de primeras me olvidaría de SEO, me olvidaría de leads, en plan hay que generar 200.000 leads, iría 100% a la generación de demanda con las cuentas que yo sé que va a traer la pasta y a las cuentas que yo sé que le soluciono el problema. Me gusta, me gusta. Parta saco un tema que yo estoy un poco sesionado últimamente con, pues en mis charlas con el equipo comercial, que es la con base marketing, que, que cada uno tiene su, su definición. Para mí, al final, la, la, la historia básica, si alguien no conoce, es que tengo un, un listado de en qué empresas quieres entrar y para mí es tener un plan de cómo vas a entrar en cada una de ellas. Pues oye, Voy a hacer unos webinars con estas que son de este sector. Es decir, hay, y hay distintas formas. Cuéntanos, ¿cómo ves tú la con base marketing eh, por profundizar un poquito en este tema? Mira, eh, tengo un ejemplo, pero que no lo puedo contar Porque eh, Aún no es público y, y como lo diga, me matan. Pero por privado te lo puedo contar Y luego ya, si quieres, pones en plan Un link que en Twitter en plan he eh, Flipado, me parece una mierda Pero te lo puedo pasar y luego das, luego das tu opinión eh, me, me, me gustaría poder ponerlo como ejemplo Porque creo que le gustaría a, a mucha gente Pero bueno, eh, por responder a tu pregunta Aunque no pueda con el ejemplo en concreto para mí, a Combase Marketing significa, eh, para pa empezar, definir, eh, no es una estrategia, ¿vale? Eh, o sea, yo no lo veo como una estrategia, yo lo veo como, en todo caso, si le tengo que poner una etiqueta, le, es una táctica, ¿vale? Es, es una herramienta que a ti te permite llegar al cliente al que tú quieres llegar de una manera muy personal. Entonces, para mí, a Combase Marketing es como hacer outbound. Pero de una manera tan, tan, tan, tan personalizada que no es outbound, ¿vale? Porque hay un trabajo detrás, hay un proceso de research por detrás de, de, de la cuenta a la que quieres llegar, conoces los pins que tienen... Eh, Conoces las casuísticas que puede tener esta empresa por el tipo de sector, bla, bla, bla, bla por, porque sabes que los decision makers o los champions dentro de esas cuentas eh, tienen eh, X, Y o Z de, de pains o de desafíos o de objetivos. Eh, entonces tú, tú utilizas todo eso para eh, crear, eh, yo lo llamo el creativo. Este creativo puede tener mil maneras, ¿vale? no, no entrar ahora en detalles, pero puede ser de un evento presencial a un evento online o algo, pues yo que sé, mucho menos tradicional y yo que sé, le haces una canción, ¿vale? A, a, a tu cuenta. Entonces, ese creativo lo que haces es comunica, transmite el mensaje de marketing en base a lo que tu empresa ofrece. Versus lo que la empresa necesita y los pains que tiene. Entonces, el creativo es la manera, claro, tú tienes la opción de enviar un email outbound y decir, mira, soy factorial, resuelvo este problema que tú tienes, digamos una demo, y la gente pasará de ti porque ya está aburrida de esto, aunque a veces siga funcionando, o coges esto y básicamente lo que buscas es el empezar una conversación, una relación. Con, con, con ese champion, con ese decision maker De esa cuenta en concreto ¿vale? ¿Qué pasa? Que eh, al ser eh, Algo mucho más personalizado Al no ser masivo, al ser ese one to one eh, Normalmente los resultados son mucho mejor ¿Qué ocurre? Que el Commons marketing No te sirve para todo tipo de, de, de, de cuentas O sea, al final El tiempo que te lleva, los recursos que necesitas eh, Etcétera, etcétera Si... Tu ticket medio, hablando de un SaaS, no es superior, como mínimo, a X miles de euros al mes de facturación recurrente, pues no te compensa, ¿vale? Si tú tienes un producto que es más de. pues. ¿Qué decirte? Ya ponen Notion como ejemplo, pero bueno, hay enterprises que utilizan Notion. Pero bueno, Notion lo puede ser una persona de una empresa y puede tener ese perfil más de Product Growth, ¿no? Pero. En una empresa pues como Factorial, pues no existe eso, porque no entra un empleado de la empresa y luego dice, ah, mira qué guay es Factorial, pongámoslo en la empresa. No, no, no, no no tiene nada que ver. Entonces, claro, eh, aparte del ticket medio, obviamente es mucho más alto. Entonces, claro, aquí es donde te renta, aquí es donde sí. quieres eh, emplear este tipo de, de herramienta. Esto en cuanto a generar a pipeline, eh, pero volvemos al tema de hacer pipeline. Tú puedes tener ya una pile activa donde quizás tienes 100 cuentas que eh, sigues con ello, tienes bueno vas avanzando ¿no? en ese proceso del de ciclo de, de, de venta y puedes hacer un, una campaña de EBM para, para, para intentar acelerar este proceso. ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que se trata es, es, es junta la parte de ventas de, de, oye, al final nuestro objetivo es vuelve a hablar con nosotros. Eh, agéndanos una demo, volvamos a retomar este tema, ¿no? Te juntas ese, ese objetivo más de, de negocio con el, la parte de marketing de mm, te comunico este mensaje, o te transmito este mensaje eh, de una manera mucho más creativa, ¿vale? Que es lo que busca la reacción. O sea, si tú ahora le haces una empresa, una le canta, le haces una canción eh, y le envías un vídeo con esta canción, ¿vale? Eh, y esa canción habla de los pains que tienen y cómo tu producto lo resuelve. Pues hombre, no te digo que 100% lo vayas a vender porque ahí ya estamos incluyendo muchos más factores que no tienen nada que ver con, con marketing, pero la reacción la vas a tener. Y dependiendo del tipo de, aquí es donde entra, pues el, el, la tipología de audiencia, el tipo de prospecto, tipo de empresa y que todo cuadre, ¿vale? Eh, pero lo que buscas es la reacción. Lo que buscas sí. es, hostia, esto es original, mmm, voy a hablar contigo, ¿no? Al menos, al menos voy a hablar contigo, sí. que es al final lo, lo que se busca. Entonces, yo sí. en resumen. Eh, diría que para mí ya como marketing es es como eh, es como un marketing muy personal muy one to one muy todo lo que yo haga todos eh, los creativos los materiales los contenidos que yo haga 100% están hechos para ti mm. específica y exclusivamente sí me, me encanta cómo las explica yo eh, uso cuando hablo de esto mucho el concepto de excusa excusa comunicativa ¿no? es decir cuando tú sabes mm. a, a las cuentas a las que quiero llegar pues te, te inventas excusas para tener puntos de contacto y luego tienes que tener ese mensaje, como tú has dicho, eh, que, que, que conecte los dos mundos, ¿no? Lo que tú ofreces con sus necesidades. Para Exacto. mí la excusa está en cómo narices yo a una persona que no me conoce y con la que no tengo relación, consigo que me preste atención. Entonces, por ejemplo, desde marketing, yo siempre lo he dicho que comercial le cuesta hacer esto porque al final comercial se le huele, se hace muy bien no. el trabajo de cerrar, pero tú se te acerca un comercial y te empieza a contar algo y tú sabes tú le ves los ojillos y dices tú cabrón sí. me quieres vender, pero te viene un tío de marketing y te invita a, un, a, un, a, a dar una charla en un evento te invita a participar sí. en un webinar que, que tiene que ver con tus paints y que se imagina, Factorial. Oye, pues cómo mejorar la gestión de, de, de las personas en una organización. Cualquier cosa que tenga que ver, tú como recurso como director de recursos humanos te invita con otros tíos guays o, con perso o personas guays de, de otras organizaciones, te sí. sientes importante. Eh, su suena como como algo agradable, ¿no? Es decir, no, chuna, me van a vender nada y al final generas una conversación. Y luego, dependiendo de los puntos de contacto que tú necesites, lo, lo puedes ir avanzando. Pero pa para mí, en lo que has dicho tú, en, en grandes cuentas, que están saturados de recibir impactos por todo el mundo, porque al final todo el mundo, o sea, la, los, los de sí. Ibex nos los conocemos todos, es de las sí, pocas sí. formas en las que tienes alguna oportunidad de que te hagan caso. Sí, sí, de hecho, hay... Eh... O sea, por, por entrar un poco más al detalle ya a nivel táctico, es, es, y yendo al tema de la personalización, es que es así. O sea, con el ejemplo que has puesto tú de hacer un webinar, es como si tú montas un webinar e invitas a alguien que es fuera de tu empresa, ¿no? Eh, y tú coges, de eh, ese invitado te vas a su LinkedIn, te miras todas las conexiones que tiene y dentro de esas conexiones eh, ves cuáles son de, de, de, de tu audiencia target, ¿no? Entonces, están es tan, entre comillas, sencillo, eh, como ir a todas esas personas que, obviamente, previamente tienes que eh, identificar, que son cuentas que a ti te interesan, porque si no estarías perdiendo el tiempo, pero imagínate que una persona tiene, yo qué sé, 5.000 eh, conexiones en LinkedIn, ¿no? Y, y de esas 5.000 conexiones... Pues tú identificas que el 10%, 500, entran dentro de tu target. Si tú a los champions, a los decision makers de esas cuentas, llegas y le dices, oye, eh, que vamos a hacer este webinar sobre este tema, que obviamente tiene que ser relevante a lo que ellos hacen, porque si no, no tiene ningún sentido. Pero le mencionas, oye, y fulanito que le conoces o que lo tienes, que, que lo tienes en LinkedIn o yo qué sé, introduce aquí cualquier cosa que digas, hostia, esto no es algo que lo puedan automatizar. Eh, a la gente ya le, le hace clic, ¿sabes? Le dice, oye, yo conozco es que este tío, este tío le, le puedo conocer más o menos Pero es un crack en lo suyo y va a ir, va a hablar, me interesa y, y voy Obviamente dependiendo sectores, tipo de producto, bla, bla Esto puede funcionar más o menos, pero es que al final es esto O sea, es encontrar lo que tú dices, encontrar los puntos Y, y, y encontrar la manera de conectarlos y de, y, de, y de, sobre todo, y de nunca olvidar de que tienes que contar una historia. O sea, esto se habla mucho de storytelling tal, no sé qué, pero al final lo que tú tienes que contar es, es una historia. O sea, no puedes llegar a, a alguien y decirle directamente, oye, te quiero vender. No. Uh -huh. Tienes que, que contar una historia y, y, y si en esa historia el protagonista puede ser la persona a la que tú intentas llegar, mucho mejor. Eh, o sea, para mí es eso, ¿eh? con mis marketing y en general la generación de demanda es mucho más mucho menos enfocada en volumen eh, y mucho más enfocada en, en, en personalizar la experiencia de, de, de la cuenta de la que quieres ya, ya. total estamos hablando de, de pues, al final de, de warner generación de demanda ahora no Pero yéndonos sé esa parte un poco de visibilidad también quiero preguntarte al final eh, claro factorial una parte de media company, ¿no? Lo has dicho, tu contenidos y tal, pero claro, viene de, de, de INNIG, que, que, que también en el fondo es una media company. ¿Cómo de relevante es el, el podcast de INNIG para el crecimiento factorial? ¿Cómo ha sido y cómo lo es ahora? ¿Sigue siendo algo importante? En, el, en España lo ha sido y lo sigue siendo. O sea, al, final, al final es obvio, eh, Factorial como tal está como, puesto como patrocinador ¿no? de, de, del podcast de Indic y, y se habla de Factorial en prácticamente todos los podcasts, hay enlaces a Factorial en prácticamente todos los podcasts, entonces eh, es algo que sí que es verdad, que si tú me dices números concretos, pues no te lo podría decir porque es algo que tampoco medimos, pero... ¿no? Sabemos el valor de todo lo que tenga que ver con media, eh, porque al final, todo lo que tenga que ver con eh, branding, relaciones públicas, eh, específicamente en España, Factorial la ha funcionado muy bien. Eh, entonces, sí que te diría, no te puedo dar en plan datos concretos, pero sí que sabemos que es algo que, que, que al igual que el propio podcast de, de Factorial, eh, o sea, es algo que que no tenemos el tangible de, mira, no sé cuántos miles de euros uh -huh. generados gracias al podcast específicamente, pero sabemos que es, es una herramienta de, de media y, de, y de, de brand awareness que al final a largo plazo hace que la gente nos conozca uh -huh. y, y que cuando tienen la necesidad vienen a nosotros. Claro, y ligado con esto, eh, otro tema que quieres sacar es el de la comunicación, ¿no? que yo creo que hace está como desprestigiado. Y, joder, eh, por ejemplo tontería, ¿no? Oye, las rondas es que las startups comunican las rondas y no deberían comunicarlas. Yo estoy seguro, o sea, porque la última ronda salió en todos los lados. ¿Cómo de importante es aprovechar esta, estas comunicaciones para que te saque el expansión eh, para, para captar? A ver, yo, sin entrar en, en detalles que no puedo, eh, te puedo decir que en, en, en, en el Q4, eh, en España. Una ronda nos hizo el, el, el trimestre entero. Así. O sea, de hecho, eh, a nivel de timings no, tampoco se buscó porque yo entré y hostia, me lo encontré. Pues yo, yo antes de entrar, obviamente, no lo sabía. Entré, me lo conté y dije, hostia. Y, y al final, claro, teníamos como muchas patas abiertas, ¿no? Muchos desafíos abiertos a la vez, el di diseñar el equipo, estructurar muy bien el equipo. Tenemos la ronda. Entonces, al final, la, la decisión que se tomó es: vamos a explotar esto a muerte. En, en España, que en ese momento yo llevaba específicamente España, eh, vamos a explotar esto a muerte eh, mientras empezamos a diseñar el, el, el, el equipo ¿no? y el, toda la estrategia y un poco el, el, el, todo lo que será el año que viene. Eh, y salió muy bien, la verdad. O sea, aquí, y aquí tengo que dar un, un buen eh, dos, como decimos en Factorial, a Felipe, Felipe Valenzuela, que es la persona de, el manager de contenidos de Factorial en el equipo de, de España, porque, bueno, es la persona que lleva contenidos y toda la parte de PR y fue un trabajazo brutal, brutal. Entonces, bueno, un saludo de aquí, Felipe. Y, y sí que te lo tengo que decir, ya hasta diciembre, enero, es algo que hemos seguido explotando, obviamente, es algo que según va pasando el tiempo se va desinflando pero se apostó por ello y, y, y dijimos, oye, esto va a salir, vamos a explotar la muerte y funcionó y, y ha ido muy bien la verdad. Claro. Es que yo creo que en, en B2B la, la gente no se da cuenta. No sé, no sé en B2C sí, porque, porque no lo conozco tanto, pero en B2B el tema de la confianza y la visibilidad de repente es una ronda y de estos tíos de Factorial levanta no sé cuánta pasta y tú como empresa que contrata servicio de, oye, pues no van a desaparecer mañana, que parece que no. Ya. Pero es una de las cosas importantes sí. que, que te plantean, ¿no? Sobre todo, para, sobre todo para cuentas más enterprise. O sea, claro. para cuentas donde ya eh, es, hay mucha más eh, te iba a decir burocracia, pero más mm. política. Eh, aquí el tema de la confianza es, es esencial, ¿no? Y al final todo esto ayuda. Mm. Borja, sur de Europa. Ya, ya vamos encarando fase final. y Quiero preguntarte: pasas de dirigir marketing de España a, a, al sur de Europa. ¿Qué cambia y, y, y cómo organizas el equipo? Y ¿Cómo te preparas tú para, para llevar varios países? Porque el claro, sur de Europa son unos cuantos países. Pues, eh, a ver, el, el cambio. Parece que no, pero es un cambio bastante grande porque al final eh, doy el salto de lo que es, digamos, como director local al director de área, eh, porque no llevo directamente yo ahora ya los, los tres países, o sea, ya no soy, digamos, como el manager de cada mercado, sino que soy el manager de los managers de cada mercado. Eh, entonces, claro, para mí también a nivel personal es un reto, pero dije adelante porque al final eh, lo peor que me puedes hacer a mí es como que me sienta limitado ¿no? que, que vea que no creo que, no, que, no, que, no es, que entonces para mí es un reto lo sigue siendo pero con muchas ganas y el cómo me lo preparé la verdad es que no, no, no lo pensé o sea no es algo que me haya preparado simplemente es algo que ya se lo, lo empezamos a, a comentar a ¿no? finales de año y demás eh, y se hizo realidad el, en, en febrero, el 1 de febrero. Pero sinceramente, eh, para mí no ha cambiado nada. O sea, obviamente, son más responsabilidades, eh, es un ahora como un, un, un, un paso más allá, ¿no? de, de entender mucho mejor el negocio, de, de entender mucho mejor la estrategia, de qué tenemos que hacer para llegar a esos objetivos. Pero realmente eh, en el día a día. Eh, ahora mismo, pues bueno Mucho más quebraderos de cabeza Porque entre otras cosas eh, eh, Claro, son tres mercados Son tres estrategias distintas Son tres equipos distintos eh, y, y, cada, y cada mercado tiene como sus peculiaridades ¿no? Pero al final eh, Ahora mi trabajo es Trabajar con cada manager de cada mercado muy de la mano, codo con codo. Eh, sigo haciendo el mismo trabajo de, de manager, ¿no? De, de empoderar, pero ahora, pues, en vez de un equipo entero de un mercado específico, pues serán a, a tres managers de, de, de cada mercado. Eh, pero la verdad que a mí, como tal, no te diría que me haya cambiado nada, salvo que sí que es un reto a nivel profesional de, de, de, de, de, de para mí, dar un paso más allá, y de, y de entender eh, que ahora ya no solo tengo eh, un objetivo local, sino que el objetivo... Son tres objetivos distintos, ¿no? Claro. Pero realmente no... Quizás el primer día sí que pensaba, joder, estoy nervioso tal, pero luego según han ido pasando los días, digo, bueno, es que al final eh, es como lo que estaba haciendo en España, pero ahora lo tengo que hacer por tres, ¿sabes? No directamente, porque no soy el manager de, de cada mercado, pero, bueno, tengo, voy a tener tres managers, eh, que cada uno es muy bueno en, en su mercado, que tienen el contexto, eh, y simplemente yo tengo que ser pues como cuando entré para España, ¿no? Y lo que he dicho al principio, yo estoy aquí para trabajar para, para el equipo. Y ahora es lo mismo. Yo estoy que para, para trabajar para cada manager de cada mercado y, y conseguir los objetivos. Y, y has dicho, son estrategias distintas. Hay, hay, hay cosas que os funcionan igual en todos los países. Sí. Eh, ¿Cómo aprovecháis ese conocimiento pero a la vez lo, lo localizáis? ¿Estrategias distintas? ¿Hay una base común? ¿Vais pasando sí. las cosas que funcionan de un país a otro? Siempre intentamos tener un, como un, un, un intercambio de feedback constante entre todos los managers de, de, de, de, de todos los mercados porque hay cosas que sí que puedes replicar, hay otras cosas que no. Ahora mismo no, no, no, sé, no se me ocurre ningún ejemplo, pero sí que es verdad que ha habido cosas que en España sí que han funcionado y que quizás, claro, tú te vas a Centro Europa, ¿no? En plan oh, Alemania, Francia, eh, Reino Unido, que oh, ya simplemente por la cultura que es muy distinta a la española o a Latinoamérica. Mmm, no tiene nada que ver ¿no? Eh, entonces sí que es verdad que, que hay iniciativas proyectos eh, que pueden ser globales no porque sí que tienen cabida en todos los mercados hay otros que, que, que cada por eso factorial digamos que los, el, el equipo de marketing tiene uno por, por cada mercado porque eh, tienen el contexto propio local de, de ese mercado y pueden trabajar en base a ello ¿no? eh, pero sí eh, al final la estrategia eh, cada, cada mercado tiene el suyo o sea, el go to market no es global porque no tendría sentido o sea por muchas cuestiones, o sea, factores culturales, factores macroeconómicos eh, factores de de la propia sociedad ¿no? de, de cada mercado, de cada país eh, no, no tendría sentido entonces se adapta y se localiza eh, incluso el producto ¿eh? o sea no solo hablo de marketing, el producto eh, en un país o en otro, tiene unas funcionalidades mmm, que, que quizás en otro mercado no tienes porque no es necesario, porque en, por ley no es necesario y, la gente, y las empresas no lo utilizan o lo, no, no lo necesitan. ¿no? Entonces, eh, la, en este sentido, todo, todo se localiza en base a las necesidades del mercado y de un país en concreto, ya sea regulación o, o lo que sea. Bueno, hablando de tres mercados, tres managers, sé que, que anda buscando uno, ¿no? Sí. Sí, sí, estoy buscando el de, el de España. Así que hago un llamamiento, por favor. Eh, si quieres un buen reto eh, y ya has eh, gestionado eh, equipos previamente, eh, ponte en contacto por LinkedIn, por favor, porque necesito un manager en España para ayer. <risa> Claro, nada, esto lo publicamos dentro de unas semanitas, pero, pero bueno, como somos como los procesos, sí. aún llegaréis a tiempo, darle caña, buscar a Borja en LinkedIn y, y darle caña. Eh, vamos a entrar. Fase final, últimas preguntillas, que son, que son las, las habituales. Eh, Borja, una startup under the radar es algo no tan conocido, no tan obvio, que creas que lo vaya a petar. Vale, a ver, eh, quizás te hago trampa aquí, ¿eh? Por, y, y estoy súper, o sea, estoy súper.. Eh, eh, Ay, no es hablar en castellano eh, pero condicionado uh -huh. pero um, te diría que al menos en españa en europa eh, que no se conoce data box eh, uh -huh. y estoy condicionado porque obviamente eh, estuve en data pero por la estrategia que sé que tienen que quieren ejecutar durante este año y el año que viene creo que es un producto que cuando empiecen a llegar a europa eh, y empiezan a expandirse también ¿no? en, en Latam y en Estados Unidos. Eh, creo que los cambios que va a haber en el producto de Databox con la estrategia que tienen eh, en marcha, eh, puede ponerlo en, en, en una muy buena posición y en un referente en lo que tiene que ver todo con el tema de gestionar el performance a nivel general de una empresa. Ya sea a nivel de marketing, a nivel de los recursos humanos, eh, ya sea a nivel de ventas, de, de lo que sea, ¿no? De hacer benchmarking. Eh, todo lo que tenga que ver con performance y de medirlo, creo que se pueden poner una posición muy muy privilegiada. Y, y te digo digo Databox porque sí que es verdad que en Europa ni Dios los conoce o muy poca gente los conoce. Eh, y entonces, bueno, creo que creo que pueden dar guerra. Seguro que si sí. nosotros lo usamos, Product Customers, que, que mola mucho. Eh, ¿Quiénes son tus referentes a nivel de emprendimiento? O incluso en tu caso, si quieres marketing en el mundo startup y lo que quieras. no Pero gente así un poco de, del sector a los que tú sigas y de los que puedas aprender. Pues, a ver, no es se por ser poco original, ¿eh? pero te puedo decir, eh, a nivel local, y no es porque ahora está en factoría, esto lo prometo, pero yo siempre... O sea, no lo conocía en persona, pero yo ya seguía al, al, al podcast de INNIC y a Bernat y a Jordi desde hace ya bastante. Eh, y la verdad es que creo que para mí son referente porque no te tapan lo que normalmente no se cuenta. ¿vale? Son personas que son muy directas, que son muy transparentes y, pues como te dice el otro día Bernat en un podcast, ¿no? oye, si yo supiera todo lo que sea ahora, no iba a levantar ni un de euro, ¿sabes? Y te lo suelta así, ¿sabes? Y, y, es una, y, y tiene inversores detrás, ¿sabes? Y es como, le da igual si alguien se puede, no es que le da igual, porque obviamente no va a ofender a nadie, ¿no? Pero mmm, te dice lo que piensa con respeto y, y, y con y, y, y intentar ser empático, pero te lo dice, ¿no? Y, y te dice lo que piensa y, y te hace preguntas que a veces te pueden incomodar, pero las preguntas son muy buenas. Entonces, para mí son referentes en el sentido de emprendimiento por... Por lo que han conseguido, obviamente, por lo que están consiguiendo, por lo que quieren conseguir y sobre todo por, por su forma de ser. Ahora que he tenido la, la ocasión, especialmente con Bernat, de conocerle más en distancias cortas, eh, creo que, que son personas que, que, que valen mucho en, en ese sentido. Sí, total. Luego, a nivel fuera de, de España, eh, te puedo decir. Eh, que bueno, sí que es verdad que es de Databox, que es el CEO de Databox, que es Pit Caputa. Y para mí es un referente. Yo, cuando la época que he estado, los dos años que he estado en Databox, eh, si puedo decir, de, o sea, si me preguntas de quién ha aprendido más, ha sido el propio CEO, ¿no? de, de Pit. Eh, es una persona que, que, que toda su trayectoria es, es como una, una muy buena película, ¿no? de, de emprendimiento. Y, y comparten con, por ejemplo, con Bernat y con Jordi es esto, ¿no? Que es, que es muy transparente, que él lo, lo primero que te dice es yo solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, no es una persona que se lo crea, es una persona que está constantemente aprendiendo, que te pregunta mil veces una cosa para entenderlo, eh, porque no lo entiende y te lo reconoce. Y dice, no, tú eres mejor que yo en esto. Y, y es como que va con esa humildad, pero no una humildad falsa, sino con una humildad realmente ver, verdadera. Y, y al final, luego también... Eh, va muy correlativo a toda la trayectoria que ha tenido, ¿no? Eh, es como, fue pues, de los primeros eh, eh, personas que entró en hashpot, levantó toda la parte de Channel, de Partners, de, de, de Hotspot de, de la nada, él solo, porque en un principio, y esto creo que lo contó él en un podcast, en Hashpot nadie creía en la parte de Channel, nadie. Ni el tío, en su momento, Brian Halligan, no no no creían en ello, no creían que era algo viable, y él lo montó eh, y, y hasta los primeros 100 millones, que luego ya fue cuando lo empezaron a escalar, ¿no? Entonces, eh, luego cuando eh, eh, emprendió con, con Databox, con el resto de confundadores de Databox, pues, al final, ¿no? Y, y esa trayectoria, ¿no? También antes de Databox, de emprender, agencias, tal. Eh, bueno, es, para mí es un referente porque es una persona que, que es, mucha gente lo consideraría como que ha tenido mucho éxito. Y aún así, tú hablas con él. Y él no se lo cree, o sea, no, no, no se lo cree en el sentido de que no tiene ningún tipo de prepotencia ni, ni nada de eso, sino que realmente te dice, oye, yo sigo aquí aprendiendo. Y es una persona que, si nos ponemos a hablar egoístamente a nivel monetario, no tendría no tiene ningún problema en dejar de trabajar y sigue ¿no? eh, eh, intentando crear cosas, eh, productos que tengan un impacto... En, en, en este caso en empresas, ¿no? para, para mejorar la vida de, de, de, de la gente que trabaja en, en, en estas empresas y, y siga apostando por ello y siga aprendiendo y, y en fin es gente que para mí es un referente porque eh, es como siguen a pie el cañón ¿sabes? Eh, incluso después de haber tenido mucho éxito con, con es, eh, experiencias pasadas entonces para mí yo te diría que, que esos son mis dos principales referentes hay más, bueno, eh, pero bueno. Si, me, si elijo, me quedo con esas con esos dos opciones. Son buenos referentes. Borja, ¿cómo has tenido tú que crecer ¿no? a nivel personal para ir enfrentándote a los retos? Porque en el fondo, en menos de cuatro años, eh, has estado en tres compañías en estados muy distintos. Sí. Eh, a nivel personal, te diré, eh, destacaría dos cosas. Uno, yo, puede que no lo parezca, ¿eh? pero... No sé si me he quedado parado. Ahora, vale. eh, siempre he sido una persona bastante eh, introvertida. vale Sí que es verdad que esto es algo que he ido trabajando. Eh, sí que es verdad que soy una persona, sigo siendo una persona muy de de, de, de, de, de pocas relaciones. No soy una persona que le guste mucho la, digamos, las multitudes y todo esto. ¿no? Eh, y, y que le guste estar en el centro de, de la atención. Eh, pero... Eh, es algo que he tenido que trabajar porque al final, sobre todo, si te quieres eh, ir mejorando en una posición de manager, ¿no? de, de, de liderazgo, de gestión de equipos, eh, pues obviamente no, no puede ser eh, pues la persona que era yo hace 5, 6, 7 años, ¿no? que era una persona muy introvertida, eh, muy tímida. Entonces, eso es algo que yo he tenido que ir trabajando. Sigo siendo eh, algo tímido, quizás no me considero tan introvertido. Eh, pero es algo que también en lo personal, fuera de lo que es estrictamente el trabajo o, o la vida profesional, también es algo que me ha venido muy bien. Y, y la verdad es que agradezco el hecho de, de haber, bueno, mmm, haberme puesto sobre todo lo que más me ha ayudado a crecer en ese sentido. Es mmm, si algo me da miedo, porque es, al final nos cuesta poner el nombre, ¿no? pero cuando te cuesta hacer algo normalmente es porque tienes miedo a lo que sea, pero es miedo. Entonces, al final llega un punto en el bueno, si tengo miedo, pues lo hago con miedo. No, no esperaba tener. Eh, esa seguridad, porque nunca la vas a tener y si esperas tenerla siempre te vas a quedar parado y no vas a hacer nada, ¿no? eso por un lado, y luego por otro, eh, trabajar mucho la empatía, eh, yo hace, y esto lo he comentado muchas veces con, con mi equipo en, en Factorial, yo hace cinco años era, era muy, eh, o sea, la empatía brillaba, brillaba por, su, por su ausencia, vale era, era algo descomunal, eh, de siempre, de toda mi vida, y es algo que he que, que tenido que ir practicando con mucho esfuerzo, mejorando y, y realmente poniendo ganas y tiempo en, en ello para, para poder eh, avanzar. Porque yo, la verdad, que era una persona muy, muy, muy intransigente, muy intransigente. Eh, como dirían algunas personas, era como muy, muy nazi en el sentido de. Eh, si me movías de donde estaba ¿no? muy, muy cabezón muy, no daba lugar a segundas opciones eh, y eso obviamente era también parte de, de, de, de, no, de no ir con esta empatía que ahora pues bueno, intento en mi día a día en lo personal y profesional tener siempre como, como, una, como una máxima y la verdad que yo te diría que personalmente en los últimos cinco o seis años es con lo que me quedaría con estas dos cosas es un crecimiento súper potente, eh, Borja. Sí. Nada, acabamos ya, Borja, que te tenía aquí exprimido un buen rato. Muchas gracias por compartir tanto, eh, muchos éxitos que sigues petándolo tanto en, en Factorial. Y bueno, pues ya cuando seas el head de marketing global de Factoria, lo que llegarás en unos meses o lo que sea, bueno, si te apetece... Bueno, ahí, ahí está, ahí está Clemón, ahí está Clemón, que le mando también un saludo, que es mi manager. Eh, bueno, de, de momento está él, a él, ahí con, con, ese, con ese marrón que le digo yo. Así que, así que de momento que lo, que lo gestione él. Eso, pero bueno, como vais a crecer y hacer muchas cosas, habrá otras excusas para traerte por aquí y seguir hablando. Muchísimas gracias, Borja. Muchas gracias, Corti. Y nada, eh, cuando quieras volvemos a hablar. Un placer. No, un placerazo. Y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.